Hola, Guillermo. Hola, Carlos. Te estaba esperando. No, te creo. Sí, no, te creo. Sí. No. Sabía que llegabas. Uah. ¿Sí? Sí. Me lo dijo Jacob. Jacob. <risa> <risa> Yo estoy incómodo. Yo también. No sé. ¿Por qué? Algo raro, ¿no? Algo raro. A ver. Yo no estoy igual <risa> Yo te veo raro Retina, ¿Todo genial? Guay ¿No me veo raro? Nada Casi, sí, casi, sí. casi. Yo, yo me veo ya casi. Sí. Falta algo, falta algo. Ya sé, ya sé. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, hola, sí, todos, sí, sí, sí. ¿Ves? Ah. Dinámica. Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, para ah. todos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a celebrar nuestro sí. cumpleaños. Pues mira, vamos a quedar el sábado, día 6 de marzo. Sí, el próximo sábado. Eh, vamos a quedar todos en sol. Todos quienes son todos. ¿no? Famosos, desconocidos personajes de dibujos, un montón de gente. Toda la gente que esté viendo este vídeo. Estás invitado. A las seis y media, el sol. Vale, bien. Sol es grande. ¿En qué sitio? En el kilómetro cero. Perfecto, conciso. Guay. ¿Vale? La plaquita. Y luego qué? Vamos a hacer alguna cosa... Sorpresa. No se puede decir las cosas aquí tan rápido. Se va a hacer algo, ¿no? Algo habrá. El sol a las seis y media. Son seis y media. Todos. Vamos a molar y eso, si llegáis tarde, que llegaréis tarde, porque sois los tordones todos, llamarnos. A él o a mí tenéis nuestros teléfonos, si no estarán apareciendo por aquí abajo. Joder, arriba. Y, y os decimos dónde estamos. Pero no sabéis qué hacer, ni a la hora. Tenéis que venir. Y después nos vamos a la playa. ¿Pero cuándo? El bar la playa. <risa> tenéis que venir. Vamos a ir a la playa. ¿Cómo el año pasado? Sí. A las diez y, media? diez y media. En la playa. en la playa caba baja. Cinco. Número cinco. baja número cinco. Uh -huh. Perfecto. La playa. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer en la playa? Beber. ¿Ah, sí? Mucho. Bueno, mucho. Mucho. Ver, sí. No, no, no, no. Mucho, mucho. ¿Y después qué vamos a hacer? Uh, no a sé. morir. Ah, no. ¿Ah? A morir cada uno a su casa donde le dé la gana, no sé. El Año pasado dijimos un sitio y no salió. No. Ha quedado claro, ¿no? Sí, ha quedado claro. Yo creo Pero que muy sí. Claro, muy Yo, muy creo claro. Claro. Yo creo que no hay dudas. Pero, ¿y si por pues acaso. ¿Sí, pues por si acaso, ¿qué? Okay? Llevamos a alguien más. ¿A quién? Uno que vino otra vez. Ah, ya sé de quién hablas. Uh -huh. Sí, pero no estaba aquí, ¿no? No, pero podemos llamarle, vamos a oh, llamarle. a ver. Sí, a ver. Sí. ¿Martín? Ah, ¡Martín! ¡Ven, Martín! ¿Qué estás bueno, ¿vas a explicar sí, no, qué vamos a sí. hacer o qué? Sí, sí. A ver, ¿cómo se cumple años? A ver, ¿a las seis? 6 a las 6, a las 6, a las seis y, la, la, la, y media. A las seis la y, la y media. En el kilómetro cero eh, plaquita. La plaquita. Eso, el sol, <risa> En la plaquita. En la plaquita. han quedado. En sol, en la plaquita. En la plaquita que dice... kilómetro <risa> so no ¿Y luego qué ocurre ahí? Eh... Pues, <risa> pues, pues luego vais... Es una sorpresa. <risa> es una sorpresa. Tienes que estar a las seis y media en sol <risa> para que veáis la sorpresa. ¿Qué? Y después... Bueno. ¿Habéis quedado a las diez y media? Ya, siguiente punto, diez y media, sí. Siguiente punto, después de la sorpresa, a las diez y media. ¿Dónde? En la playa. En la playa. ¿En la misma playa que el año pasado? La misma, en la misma playa del año pasado. En la misma playa. La misma. A las diez y media. En la playa del año pasado. Sí. Las copas están a a siete no están. No. A 10 sí, sí, sí, sí, no están. Sí, tampoco están. A, no, a cinco no están. No, están a tres. No. no tampoco, están no. a cuatro. <risa> ¿Tú estabas, ¿Tú estabas cuando negociamos? ¿Eh? ¿Tú estabas cuando negociamos? Yo estaba cuando negociamos ¡Pero farsate! ¡Tú no eres Martín! ¡Pízala! ¡Cámonos de ¡Venga, hombre! ¡Martín! ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¿Eh? Podemos irnos a guacos ah... ¡Esos son los zaguacos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo voles? A las diez y media en la cama baja en la playa ¡Tenéis que venir! Entonces... Pues, a ver, bueno, venir a cumpleaños Sí no. no, no, no. <risa> <risa> ¡Está bien es la bueno, bueno, adiós Adiós bueno adiós. Bueno Pues yo soy el padrino. Como se puede Y el padrino. Y hacía estos cojones de, de la misma historia de siempre Que yo le acepto esto, que yo era lo otro el gilipollas de John todo el día. Ah, John, oye, tú vas a hacer no sé qué, John, tú vas a hacer no sé cuántos. Y sin cobrar. A ver si sacamos un poquito la cita, ¿eh? Ya He hace muchos años. Mamones.